Los fans se han mostrado preocupados ante los posibles problemas que enfrenta la cantante y el actor, pues las imágenes recientes los captan en un momento incómodo para ambos. Jennifer López y Ben Affleck han estado en el ojo del huracán en las últimas horas. Y es que ambos fueron captados en un momento complicado y todo parece indicar que habrían tenido una discusión pues él no pudo ocultar su molestia. En un video que ya se hizo viral en las redes sociales, se observa a la cantante y al actor montándose en su carro, en el cual se pueden apreciar las expresiones faciales del actor, quien pareció estar de mal humor al momento que le cerró la puerta a su esposa. Los famosos fueron fotografiados cuando se subieron en un Mercedes EQS eléctrico, luego de tomar un café en Santa Mónica, California. J lo vestía con un sencillo abrigo negro de cuello alto, mientras que él vistió con unos pantalones negro una sudadera y abrigo color azul. El momento tenso se vio cuando Ben le abrió la puerta a la diva del Bronx y después se la azotó. Al momento, no se sabe si el actor habría estado molesto por algo, sin embargo, cuando se dio cuenta que lo estaban grabando reaccionó con una mirada de coraje. A pesar de los rumores de crisis que han estado circulando sobre ellos en los últimos meses, lo cierto es que Jennifer López y Ben Affleck irradian felicidad. Siempre que aparecen juntos, los actores se muestran de lo más cómplices y enamorados, y esta semana han vuelto a hacerlo. Ella ha presentado su nuevo proyecto, de moter, su marido quiso acompañarla, regalándonos unas imágenes que hablan por sí solas. Confesiones al oído, risas, pequeñas bromas y miradas con las que sobran las palabras. Jennifer y Ben están acostumbrados a estar delante de las cámaras pero cuando están juntos parece que no hay nadie más en el mundo.